Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video ayudaremos a Serge y a Steffi a descubrir las señales de C, sus características y algunos ejemplos de donde encontramos estas señales. Acompáñame a verlo. Primero vamos a hablar de las siglas de C que provienen del inglés, que significan corriente directa. También se pueden encontrar las siglas de C, que significan corriente continua. Estas señales se caracterizan por tener una corriente constante, su voltaje no varía. Esta energía se puede encontrar en las baterías de 9 voltios, en las baterías de los teléfonos móviles, en las baterías de los automóviles o también en las pilas convencionales. ¿En cuáles elementos de tu casa se usa la energía de señales DC? Muy bien, puede ser en las pilas de los controles remotos. La forma de representar la corriente directa es por medio de una línea continua. Idealmente en el tiempo la señal debería tener siempre el mismo voltaje, es decir, sin cambiar. Sin embargo, en la vida real las baterías tienden a disminuir su valor de voltaje ya que se descargan. Es importante saber que cuando una batería se descarga y no es recargable, se debe desechar en un recipiente para baterías gastadas. Si la batería es recargable puede volverse a recargar para así usarla nuevamente. Debes saber que también podemos medir estos valores mediante un multímetro. Search y Steffi quieren realizar un ejercicio para medir las señales de C. Para eso utilizaremos una pila convencional y comprobaremos su voltaje. Primero recordemos las normas de seguridad. En primer lugar, asegúrate de que el DBM esté apagado antes de conectar las puntas de prueba. En segundo lugar, conecta las puntas en el lugar correcto. Primero vamos a conectar el cable negro, el cual va conectado al terminal COM. Luego conectaremos el cable rojo en el terminal que indique voltaje. Debe aparecer una B. Recuerda no conectar los extremos de la punta de prueba a nada aún. Primero debemos encender el DBM y luego conectar. En tercer lugar, asegúrate de que la perilla esté puesta en lo que se desea medir y en la escala correspondiente. En este caso vamos a medir voltajes de más o menos 1.5 voltios, por lo que lo ubicamos en la zona de voltaje de C y en la escala de 20. Recuerda que siempre los valores que vas a medir deben ser menores o iguales al valor de la escala. En cuarto lugar recuerda no tocar con la mano la parte metálica de las puntas de prueba al medir el voltaje o corriente ya que puede ser peligroso o en caso de medir las resistencias se daña la medición ya que el valor medido no es el correcto porque cambian los valores al tocar esta parte. En quinto lugar cuando el DVM ya está encendido conectaremos los extremos a lo que necesitamos medir, en este caso a los terminales de la batería. Y verificamos el voltaje que nos aparece en la pantalla. Cogeremos esta pila de 1.5 voltios. Primero vamos a verificar el terminal positivo y el terminal negativo de esta. Ahora conectaremos el terminal rojo al terminal positivo de la batería. Y el terminal negro al terminal negativo de la batería. Y verificamos el voltaje medido. En este caso es de 1.53, lo que nos indica que la pila está totalmente cargada. Como se pueden dar cuenta, el valor medido es diferente al valor teórico. Esto es debido a que existe un porcentaje de error. Ahora volveremos a medir, pero en este caso utilizaremos otra batería. Vamos a verificar que su voltaje teórico también es de 1.5 V. Identificamos su terminal positivo y su terminal negativo. Conectamos el terminal Rojo a el terminal positivo de la batería y el terminal negro al terminal negativo de la batería y verificamos el valor medido, en este caso es de 1.1 volt, por lo que podemos darnos cuenta de que esta batería está descargada. Es importante que recuerdes que solo debes realizar las mediciones que ya hemos explicado, puede ser peligroso que intentes hacer otro tipo de mediciones. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.